Bienvenidos a satoshifactory.com, en este vídeo te traemos la posibilidad de llevarte una beca para el juego Axi Infinity totalmente gratis gracias a nuestros amigos de Binance, el exchange número uno por capitalización de mercado. Como siempre, si no sabes qué es Binance, te animo a que visites nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange Binance. Te Explicamos cómo puedes crear tu cuenta paso a paso, es muy fácil y tendrás un 20% de descuento en las comisiones de por vida. Pues bien, si visitamos el Twitter de Binance en español, han tuiteado hoy mismo, día 7 de septiembre, llegaron las becas. Cuéntanos en un tweet por qué deseas ganar la beca completa, etiquétanos y usa el hashtag Binance. Tenemos un bonus por realizar un vídeo explicando la integración de la red Ronin en Binance y cómo beneficia a los jugadores de Axi. Lo vamos a ver a continuación. Tenemos también. También este enlace para más información lo vamos a abrir. Y nos explica de forma detallada cuáles son los pasos que debemos seguir para poder participar. En el paso 1 debemos contarles en un tweet por qué deseamos ganar la beca completa etiquetando a Binance Es, Binance España, y usar el hashtag de Binance. Para ello simplemente debemos ir a Twitter y tuitear lo que nosotros queramos. Yo por ejemplo he puesto me gustaría poder aprender más sobre Axie Infinity porque sinceramente yo no he entrado a este juego por los altos costos que tiene ahora mismo. Aunque realmente sí que es rentable, es uno de los juegos más rentables tiene más de un millón de usuarios activos es una auténtica pasada pero la verdad en mi caso yo no he entrado simplemente debemos introducir un comentario lo que nosotros queramos y a continuación etiquetar a Binance es simplemente ponemos una arroba y buscamos Binance en español y también el hashtag de Binance en este caso lo mismo ponemos el hashtag y directamente Binance con esto sería suficiente, yo de momento no lo voy a hacer porque voy a añadir este vídeo que estoy haciendo, voy a intentar participar también en la otra fase que básicamente es un bonus realizar un vídeo explicando la integración de la red Running en Binance y cómo beneficia a los jugadores de Axie. Puedes publicar el vídeo en Instagram, en Binance Spanish, o en Twitter, Binance Es, el mismo Twitter que acabamos de ver, etiquetando a nuestros perfiles oficiales junto al hashtag de Binance. Exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el tweet, pero incluyendo este propio vídeo que estoy grabando. Vamos a ver de qué trata esta actualización o esta mejora que han tenido con la red running en Binance como puedes ver realmente es muy sencillo participar simplemente debemos hacer un tweet muy muy fácil aquí también en el punto 4 nos indica algo importante nos dice que solo se tomará en cuenta los vídeos y tweets emitidos entre el día 6 y 16 de septiembre tenemos hasta el 16 para poder participar bien y si pasamos a ver de qué se trata la integración de la red running en Binance nos explica que completó la integración el día 4 de septiembre con lo cual tenemos dos alternativas ya que los tokens de Axe Infinity, el AXS y el SLP estaban principalmente o originalmente integrados dentro de la cadena de bloques de Ethereum, los tokens ERC20, pero desde el día 4 de septiembre ya podemos interactuar dentro de la red running de Axi Infinity con esto lo que conseguimos básicamente es reducir las comisiones ya que como sabrás en la red de Ethereum nos están pegando unos palazos brutales, de momento no están solucionando este problema de escalabilidad hay muchos proyectos que migran a otras cadenas de bloque como es este caso en los cuales llega a no ser sostenible para muchos jugadores ya que al final de tus beneficios se va a ir una grandísima cantidad simplemente para pagar comisiones tenemos también un artículo completo con muchísima más información y cómo empezar a utilizar y a migrar a esta red para no tener que pagar estas abusivas cantidades en comisiones y nos explica todo de forma muy detallada recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer con mayor profundidad como ya he dicho, yo personalmente no he entrado en Axi Infinity, con lo cual no soy un gran experto en este juego en concreto, pero vamos a ver los pasos básicos que debemos realizar, ya que para esta integración de la red Running para poder migrar, tenemos la propia billetera la cual es una extensión de navegador como ya hemos visto en muchas otras ya sea metamask también tenemos la de wombat etcétera tenemos muchas billeteras de distintas cadenas de bloque que las podemos encontrar en este tipo de formato de extensión el artículo nos explica que para migrar a la red de Ronin básicamente debemos instalar esta billetera esto es muy parecido a todas las billeteras que instalamos debemos siempre guardar nuestra seed muy importante a continuación migrar sus axis a Romi del tablero de marketplace puede hacer esto solo en el escritorio por ahora simplemente presione el botón transferir a roaming y luego firme dos mensajes uno en ethereum y otro en Ronin. muy sencillo a continuación también nos dice el punto 3, depositar Ethereum, AXS y SLP en Ronin. Se actualizaron los SLP y AXS, tus tokens antiguos se actualizarán automáticamente cuando se deposite cualquier cantidad en Ronin. Por ejemplo, si tiene 200 AXS antiguos y luego deposita 100 en Ronin, ahora tendrá 100 AXS actualizados en Ronin y 100 AXS actualizados en Ethereum. Vamos a poder operar dentro de las dos cadenas de bloque. Aunque evidentemente es aconsejable irse a esta nueva red ya que las comisiones van a ser muy bajas o prácticamente inexistentes. De todos modos si tienes cualquier duda también tienes aquí un vídeo tutorial en el cual te lo explica todo de forma muy detallada y también tienes muchos más artículos y mucha más información como por ejemplo preguntas frecuentes sobre la migración. Te animo a que visites esta página, lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo. Bien y para ir finalizando tenemos otra oportunidad también de Binance, en este caso lo hemos sacado del Twitter oficial de Binance NFT, muy importante siempre fijarse que sea la cuenta oficial, debe tener el check azul y en este caso nos van a dar 10 dólares por demostrar que sabemos sobre esta temática de los NFTs. Para ello simplemente tenemos este enlace en el cual directamente se nos despliega un formulario, como puedes ver yo ya he respondido, pero realmente es muy sencillo. Simplemente debemos introducir nuestros datos, nuestro nombre, el correo electrónico con el cual tenemos nuestra cuenta en Binance, también nuestro Binance ID y las respuestas para que puedas ver cuáles son, hay 10 preguntas, yo en mi caso he acertado 8 de 10, como puedes ver si te fijas en pantalla podrás ver cuáles he fallado, como por ejemplo esta de aquí, simplemente si quieres copiarlas puedes directamente hacerlo, aquí tendrás todas las respuestas, simplemente vas pausando el vídeo y listo. Te aconsejo que lo hagas por ti mismo, yo no lo copié de nadie, mi puntuación real es esta, no sé si me llevaré los 10 dólares o no, pero en cualquier caso me parece que no está nada mal. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like, que te suscribas, es totalmente gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido.